muy bien Entonces, eh, pues, podemos explorar estas leyes de la información para tratar de no solo, eh, digamos, el objetivo no es redescribir a la física eh, en términos de información, simplemente pretendiendo eh, eh, tener una mejor descripción porque pues, la física ya es una una buena descripción de, de los fenómenos que estudia, sino más bien para relacionarla con otros fenómenos a otras escalas y también poder estudiar cómo eh, pues, se relacionan y cómo han evolucionado eh, también en distintas escalas temporales. Ahora, al, al hablar de estas descripciones, eh, ya sea en términos de, de materia, energía e información, pues todo esto es epistemología. Esto quiere decir que eh, no, no quiero decir que el, el mundo sea información, que los átomos sean información, sino que podemos describirlos como información y puede ser útil en este contexto particular. Y digamos, ya había dicho que la física es buena para describir los fenómenos que estudian, pero no lo es tanto para describir otros fenómenos a otras escalas. Eh, y entonces podemos aprovechar la versatilidad de la información que nos permite representar eh, fenómenos en todas las escalas y aplicarla a distintos fenómenos a distintas escalas ¿no? entonces eh, solo para resaltar que lo que estamos hablando es sobre descripciones ¿no? entonces es, no es ontología y, y bueno también como estamos hablando de epistemología eh, pues no si no somos platonistas eh, pues podemos aceptar que hay distintas descripciones de los fenómenos que pueden coexistir entonces no quiere decir digamos al, al presentar una perspectiva y una descripción de los fenómenos como en términos de información no queremos decir que otras descripciones de la física o de la química o de cualquier otro no quiere decir que esté mal quiere decir que eh, pueden coexistir y pueden ser útiles en distintos contextos y complementarios. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo, para qué puede ser útil describir el, el mundo entre de información. Entonces, bueno, primero vamos a entender o tratar de, de definir qué, qué es información. Y una noción muy general es eh, cualquier cosa que una gente puede percibir o sensar. Entonces esta definición de información eh, se pues aplica a, a cualquier cosa no digamos es un poco como el, el árbol en el bosque si no hay nadie para describirlo pues cómo podemos decir qué pasó no y si podemos decir qué pasó pues es información y digamos este eh, es eh, compatible con, con la definición de shannon donde se ve la información como un, un arreglo eh, Arbitrario, ¿no? Digamos, una estructura definida. Y esto, eh, digamos, un poco opuesto a la aleatoriedad. ¿eh? que decir que hay, hay un patrón. Y, digamos, eso, eso puede ser información. Eh, y también nos ayuda a hacer distinciones. Entonces, eh, otra definición de información eh, de, de Bateson eh, dice que la información es una diferencia, que es una diferencia. Entonces, pues podemos tener bueno, distintas propiedades de distintos fenómenos y esas propiedades que nos ayudan a distinguir entre un fenómeno y otro, entre el mismo fenómeno eh, en distintos eh, tiempos, pues eso es información, eh, eh, todo lo que nos permite distinguir. Y bueno, estas distinciones, esta información se pueden medir en bits y pues se puede aplicar a todo lo que nos rodea. Nosotros somos agentes y pues lo podemos aplicar a partículas, a ondas, pues, bueno, a la, la física, pero también a sistemas, a redes, agentes, computadoras, eh, galaxias, animales. Entonces, eh, digamos, todos estos los podemos ver como información y también como, como agentes, que ahorita vamos a ver. ¿no? Me refiero con agentes. Eh, y, y digamos, como es algo muy general, pues puede contener a otras descripciones. Eh, el hecho que digamos que eh, una computadora puede representarse en términos de información no dice que otras descripciones de la computadora bueno, matemáticas o, o, o físicas o como queramos hacerlas estén que mal, sino que se pueden aprovechar. Entonces, bueno, si la información es cualquier cosa que una gente pueda percibir que, que es un agente. Y otra noción muy general de un agente que aplica casi todo es una descripción de una entidad que actúa en su entorno. Ahora, pues los agentes también son información porque nosotros los podemos percibir, otros agentes los pueden percibir. Entonces, pues nosotros somos agentes, las células son agentes, las moléculas que actúan en su entorno, interactúan en su entorno, eh, programas de software, eh, ciudades, sociedades, electrones, mercados de valores, instituciones, átomos, estrellas. Eh, todos estos los podemos describir como que están actuando en su entorno, pues simplemente porque tienen un efecto en él. Eh, ahora, no toda la información va a ser agente porque pues, hay información que es más bien propiedades de, de fenómenos como temperatura, color, velocidad, beneficio, hambre, eh, que pues sería difícil decir que... Que son entidades que actúan en su entorno. ¿no? Son más bien propiedades. Y bueno, eh, podemos definir al entorno de un agente como toda la información que interactúa con él. Entonces, eh, ya sea de manera directa o indirecta, si afecta a un agente, podemos de, eh, definir que esa, esa información va a conformar su entorno. Eh, digamos, uno... Un ejemplo, eh, digamos, todo lo que percibimos, pues es natural decir que es nuestro entorno, pero por ejemplo, si hay rayos gamma, eh, no los percibimos o no nos afectan con eh, baja intensidad, eh, pues entonces no, no tiene caso considerarlos parte del entorno si no nos afectan. Eh, y bueno, el significado de la información va a ser relativo a la gente que la está percibiendo. Y ya que eh, la información solo se puede mencionar o podemos hablar de ella una vez que un gente eh, la perciba o interactúe con ella. Entonces podemos decir que el significado de la información va a ser dado por el uso que la gente la perciba. A la de ella. Eh, y pues bueno, esto está basado en la idea de, de Wittgenstein, de, de significado, que es muy, muy pragmática. Eh, en otras palabras, cómo un agente responde a la información. Entonces, si un agente no responde a cierta información, pues su significado sería neutro. ¿no? Entonces, no, no le importaría en ese contexto esa información. Y después, si cierta información genera cierta acción o cierto comportamiento en un agente, pues... Eso nos da una idea del significado que esa información tiene para una gente. Entonces, si habrán visto documentales de, de, de, de estos changuitos, no, no escogieron en, en español, Verbet eh, Monkeys, que tienen distintos llamados eh, que, que usan, y pues podemos deducir el significado que tienen esos llamados por el comportamiento que tienen y también por eh, lo, las señales que disparan esos llamados. Entonces, eh, pues se han identificado, por ejemplo, tres llamados distintos eh, que podríamos interpretarlos como que uno significa leopardo, eh, otro serpiente y otro, no me acuerdo, que otro depredador, y pues los emiten cuando perciben uno de estos depredadores. Y la reacción que tienen, pues, es una acción evasiva particular para evitar a ese tipo de, de depredador. ¿no? Entonces, eh, creo que con... Bueno, los leopardos se suben a los árboles, entonces, creo que corren. Y creo que las serpientes no se suben a los árboles, o si suben... Bueno, no, no, no me acuerdo, ¿no? Pero, digamos, tienen distintas eh, evasiones para cada depredador. En, y bueno, un ejemplo podemos ver un electrón como un agente que percibe otros electrones como, como información. Ahora, algo muy importante en eh, información, a diferencia de, de la física, es que no, no tiene leyes de conservación. Entonces en la física pues hay conservación de momento, conservación de energía más general, conservación de la materia. Eh, y, y pues, esto, esto no se, se da en información. La información se puede crear, eh, destruir o transformar. Eh, pues casi casi de manera arbitraria, especialmente si nos fijamos en el significado, pues el significado puede cambiar sin siquiera cambiar el, el símbolo. Entonces, eh, podemos definir a la computación como un cambio en la información, ya sea creación, destrucción o transformación. Entonces, digo, en este contexto, pues al hablar de información también hablamos de computación porque nos interesa hablar de cambio de información. Entonces podemos definir eh, o, o dinámica de la información y eso sería computación, también a un nivel muy general, no, no es necesariamente que hay una computadora con un procesador allá adentro calculando... Eh, operaciones con un sistema operativo y demás. ¿no? Este, la muy general. Y bueno, eh, esta descripción del mundo como, como información nos ayuda a estudiar la complejidad de su evolución. Entonces, eh, sí, se dice que la cantidad de información requerida para describir un, un fenómeno, un sistema, un agente determina su complejidad. Y hemos visto que desde el Big Bang, pues ha habido una tendencia a que la complejidad eh, aumente, bueno, la complejidad de la información. Entonces, eh, después del Big Bang, había, eh, pues, digamos, cierta homogeneidad en, en el universo, y pues, eh, se ha ido dando lo que muchos llaman el rompimiento de simetría, que, pues básicamente es diferenciación y pues se ha tenido eh, una mayor complejidad, una mayor diversidad, eh, pues a nivel químico, digamos, a nivel molecular, que también, eh, pues no sé, hay por ahí un debate, ¿no? De si había más moléculas antes de que hubiera, más moléculas diferentes antes de que hubiera vida o después, porque... Eh, la vida se come a todas las moléculas que eh, digamos hay una competencia de recursos entonces eh, eh, cuando hay algo tan estable como una, una célula pues empieza a reproducirse y eso hace que moléculas que podrían existir eh, en un entorno abiótico pues no, no puedan competir con, con la vida pero por otro lado pues se genera una diversidad de, de vida y cada organismo genera moléculas que son particulares para ese organismo. Entonces, eh, pues al parecer, la vida también puede generar una complejidad a, la, a otros niveles más, más bajos. ¿no? Y, y Cuando la complejidad va aumentando de nivel, en el sentido que en especies como la nuestra, que tenemos una, una cultura que pues ha ido incrementando su complejidad y aumentando nuestras capacidades cognitivas y la complejidad de nuestras relaciones sociales, eh, de nuestras profesiones, pues entonces toda esta complejidad también aplica a, a otros niveles, en el sentido que, por ejemplo, los materiales que producimos gracias a nuestra cultura, pues generan moléculas que no existían antes y que nosotros creamos con distintos fines. ¿no? Eh, bueno, el, ch eh, el chiste es que se puede definir una flecha de la complejidad eh, que nos dice que en el caso del universo la complejidad ha aumentado. Y pues está la pregunta de si este aumento de complejidad eh, pues marca una tendencia en la evolución, si siempre se va a dar esa complejidad, por qué se da, qué ventajas hay en un universo con mayor complejidad, digamos, con un incremento de complejidad, o, si, o qué condiciones son necesarias para que se dé, en comparación de que pues, simplemente hubiera un Big Bang y, digamos, hubiera átomos, pero no, nunca se hubieran formado moléculas, y ya, ¿no? Y, digamos, se nos hubiera quedado en ese nivel de complejidad. Entonces, como sabemos que en nuestro universo había un incremento de complejidad, eh, podemos utilizar esta flecha para explorar eh, leyes generales de información que pues, son tentativas pero eh, la idea es que nos permitan explore, explorar eh, pues, la evolución del universo a, a distintas escalas eh, que sean aplicables a todo lo que percibimos digamos, en algunos casos, cuando uno hace enunciados tan generales, pues no son muy útiles porque precisamente aplican a... Si aplica a todo lo que podemos percibir, pues entonces no, no nos ayuda a distinguir eh, digamos entre dos categorías de, de fenómenos y entonces pues no, no es muy útil, ¿no? Porque es como una, una nueva descripción. Pero, digamos... Eh, en términos pragmáticos, pues no nos ayuda a ir mucho más allá. Eh, podemos ver que, eh, decir que eh, generaliza principios eh, de evolución de eh, cibernéticos, termodinámicos y de complejidad. Y pues el objetivo es describir y entender la evolución de complejidad en, en distintas escalas. Entonces, eh, pues voy mencionando distintas leyes tentativas. La primera pues es una tautología, pero bueno, eh, la, la llamé la ley de la transformación de la información. Nos dice que la información potencialmente se va a transformar eh, al tener distintos agentes que interactúan con ella y que la perciben. Y pues esto básicamente nos dice que hay cambio en el mundo, que hay computación que ocurre, y podemos verla como una generalización de, de los cambios aleatorios en la evolución, y nos asegura que va a haber siempre novedad. Entonces, eh, pues a través de la evolución, la transformación de la información genera una, una variedad de, de la diversidad que puede ser usada por agentes para propósitos nuevos. Entonces, un ejemplo... Son los errores de copiado de la polimerasa de ácido ribonucleico que pues, permite que haya evolución en sistemas de los nuevos, nuevos genes o variaciones sobre nuevos genes. Entonces, esas variaciones generan novedad y esa novedad puede o no ofrecer algún beneficio, pero de cualquier manera permite explorar eh, el espacio de posibilidades eh, haciendo variaciones en, en información. Y podemos clasificar distintos tipos de transformación de la información. El, la dinámica es cuando la información se cambia a sí misma, entonces podremos considerarlo un cambio objetivo interno. Entonces, tenemos un fenómeno y este fenómeno cambia por, por, por, por sí mismo. Eh, otro que podríamos llamar estático, que pues el fenómeno no cambia, pero la gente que percibe esa información es el que cambia. Entonces, el, el cambio dinámico sería, podría darse, pero más bien en el agente. Entonces, podríamos verlo como un cambio subjetivo, porque pues, el observador es quien cambia, interno también. Eh, el activo se, eh, sería una transformación donde un agente cambia su entorno. Y podríamos verlo como objetivo externo, en el sentido que se cambia la información en sí, pero no por su dinámica intrínseca, sino por... Eh, un agente externo que la transforma. Y se recuerda, recuerdan, es esta comunicación a través del entorno que utilizan los conceptos sociales. Eh, podemos eh, usarla para describir cuando un agente hace un cambio activo de información y este cambio hace un, eh, genera un cambio de percepción en otro agente. Y este podría considerarse subjetivo externo o, o intersubjetivo. Bueno, ya que tenemos esta variación, esta transformación de información, podemos decir que la información se propaga tan rápido como puede. Y, y pues, ¿con bueno, esto qué quiere decir? Podemos asumir que distinta información va a tener distintas habilidades para propagarse. Eh, en otras palabras va a haber información más apta que otra, y esta información más apta para propagarse va a prevalecer. Y, y pues esto es una generalización de la, de la selección natural, que, pues, con que es muy clara para nosotros en, en sistemas biológicos. Eh, los sistemas biológicos más aptos son los que sobreviven, pero podemos aplicarla no solo a sistemas biológicos, eh, lo podemos aplicar a memes. Entonces, pues si un meme es bueno, lo compartimos, si no es bueno... No lo compartimos, entonces, eh, independientemente de si sea verdadero o falso un tweet o eh, una noticia, hay propiedades que hacen más factible que la propaguemos que otro. ¿sí? Entonces, bueno, esto generaliza también el principio de producción máxima de entropía, la segunda ley de la termodinámica y la cuarta ley de la termodinámica de Kaufmann. Eh, estas están explicadas en el artículo donde explico esto más a detalle. Eh, pero solo quisiera mencionar que normalmente se considera que la segunda ley de la termodinámica, eh, donde se maximiza la entropía, es opuesta a la selección natural, donde pues, podríamos decir que se, se reduce la entropía. ¿no? Eh, no se viola la segunda ley de la termodinámica porque se utiliza. Trabajo de energía para, para reducir esta entropía. Pero si, si vemos como que, vemos a nivel termodinámico, el, la información más apta va a ser de alta entropía y a nivel biológico no va a ser así, pues simplemente vemos que la información más apta a distintas escalas se propaga y entonces con la misma ley podemos describir fenómenos que se consideran opuestos. Entonces podemos decir que en termodinámica las moléculas transmiten información sobre su equilibrio. En la vida se propaga la información genética más, más apta la transformación de la información puede llevar a una propagación más, más apta. Las especies o los organismos más aptos, su información se propaga. Entonces en la cultura también podemos ver que, que se propaga información más apta. También podemos clasificar distintos tipos de propagación de información. La autónoma sería cuando la información se propaga a sí misma. Eh, pues de manera estricta, no hay sistemas aislados, entonces se necesita cierta interacción con el entorno, pero podríamos describirlo de manera gradual, en el sentido que si, hay más informa, bueno, si la información se propaga proporcionalmente eh, más por sí mismo que por su entorno, entonces podemos llamarla autónoma. La propagación simbiótica sería donde distintas informaciones cooperan eh, para beneficio mutuo. Bueno, en este caso, beneficio sería que se propague. Entonces, eh, pues no sé, podemos pensar en ejemplos de redes sociales donde eh, pues hay una idea que ayuda a otra idea que se propague y entre las dos se propagan, eh, no sé, bueno, no sé, te lo dio por tarea. <ríe> ¿De, la, ¿De la autónoma podrías eh, mencionar algún ejemplo? Eh, sí, eh, pues la vida podríamos decir que es autónoma en el sentido de que la, la información que un nuevo organismo, digamos, eh, después de la reproducción pues en su mayoría viene de, digamos, de, de, de sí misma, ¿no? de, digamos, de, de la misma especie. Es cierto que toma información de su entorno, eh, pero digamos la mayor parte que pues, está incluida en el código genético, de, pues, ya sea de los padres o de si es un clon, eh, es pues, cuál es el término técnico para ello. El, el original dentro, de pero bueno, eh, pues ese sería un, un, un caso de, de información autónoma. Otro, otro ejemplo sería eh, los cristales, eh, digamos cuando se, se está formando un cristal, cómo se van a acomodar las nuevas moléculas, depende más de, de, del cristal mismo, de lo que ya está, que de cómo esté acomodado las moléculas en el entorno. Entonces, obviamente se necesita que existan las moléculas en el entorno, pero podríamos decir que la información ya está dentro del cristal. Entonces, algunos eh, serán ejemplos. Eh, A ver. Sí. Gracias. El, la propagación parasítica, pues, digo... Esa analogía sobre el nombre, donde la información explota otra información para su propia propagación. Entonces, eh, pues no sé los jingles que, aunque no nos gusten, si nos pegan y los estamos repitiendo de manera inconsciente. O, o canciones eh, que nos acaban chocando porque no nos las podemos borrar. Podemos verlos como información parasítica. No nos dan ningún beneficio. <risa> y, y se propagan eh, el costo de nuestra atención. Eh, la propagación altruista sería cuando cierta información promueve la propagación de otra información con eh, un costo de su propia propagación. Eh, pero bueno, normalmente esto no es sostenible a menos que haya cierto acceso en el sentido de que haya cierta información que tenga cierta tasa de propagación y aún así pueda que dispensar parte de su tiempo de propagación para propagar otra información, ¿no? Pero pues luego es difícil separar una de la otra, ¿no? Porque lo veíamos con este problema del depredador prudente. Entonces podríamos decir que un depredador, eh, para ser exitoso, va a ser altruista en el sentido de que va a ayudar a que sus presas se propaguen. O un parásito también. Eh, y entonces, si lo describimos esto como altruista o como simbiosis, pues es muy eh, particular y ya está arbitrario. ¿no? Eh, en muchos este casos hay como que mezcla de distintos tipos de, de preparación. Bueno, la tercera ley tentativa sería la de la complejidad requerida, que pues realiza la, la ley de la variedad requerida que ya hemos mencionado de Asher. Entonces, eh, vemos que la primera ley de la transformación va a generar una variedad de complejidades, y digamos, eh, tomando inspiración a la ley de la variedad requerida, podemos decir que información más compleja va a requerir agentes más complejos para que la puedan percibir, puedan actuar sobre ella y también la puedan propagar. Y, y esto porque simplemente un agente no va a poder percibir y por lo tanto contener información que sea más compleja que sí mismo Entonces, si tenemos variación eh, de, de información, pues esto nos va a dar complejidades mayores y menores. Pero para que las complejidades mayores se puedan propagar, pues van a necesitar que los agentes que interactúan con ellas tengan también una complejidad mayor. Entonces, eh, pues... Esta variación aleatoria, eh, combinada con la propagación, nos explica eh, el incremento de la complejidad como una deriva, en el sentido de que pues, simplemente tenemos una variedad de información, lo cual nos genera una variedad de complejidades, y estas informaciones de distintas complejidades van a ser más o menos aptas para propagarse. Y, digamos, no, no hay nada que nos diga que información más compleja va a ser más apta para propagarse o no, sino que hay información más apta para propagarse de todas las complejidades, pero sí, para propagar información más compleja vamos a necesitar agentes más complejos. Entonces, esto nos va a ir generando en el tiempo complejidades mayores tanto de información como de agentes. Eh, bueno, los agentes son información, entonces no, no nos va a generar información más compleja. Entonces... Eh, un ejemplo, las proteínas complejas requieren eh, eh, ARN más complejo para que las pueda proponer. Eh, no sé, los lenguajes más complejos requieren de individuos que tengan capacidades cognitivas más complejas para que puedan entender y usar y aprovechar esos lenguajes más complejos. Eh, Después la, la ley de la criticalidad de información nos dice que la información que se está transformando y propagando va a tener un balance crítico entre su estabilidad y su variabilidad. Y, y esto tiene que ver eh, un poco como, con lo que ya hemos visto de, de criticalidad, que es un eh, análogo al, al balance entre orden y caos, eh, adaptabilidad y robustez, porque la información que se está propagando se va a mantener... A sí misma, tanto como sea posible. Entonces esto sería algo muy robusto, digamos, eh, la información que se propaga aquí es robusta, pero después tenemos información que está transformando que la va a variar tanto como puede. Entonces esto sería eh, adaptación o, o, o caos. Entonces eh, podemos decir que la información crítica se va a propagar mejor que la que es muy estable, muy variable. Eh, y esto es lo que queremos decir con tan rápido como, como es posible. Entonces, eh, pues, esto ya lo habíamos dicho que pues, es análogo al, al por del caos, a la criticalidad auto al principio de complejidad de ruido. Y, y esto porque pues, la información que es muy robusta pues no va a poder propagarse tanto como la crítica, y la que es muy adaptable o muy variable, eh, pues no, no va a poder propagarse. Perdón, la información que es muy robusta podemos decir que se propaga, pero no va a poder variar, no se va a poder adaptar. Y la que varía mucho, pues no va a poder propagarse, ¿no? va a estar cambiando constantemente. Entonces, la que... Eh, bueno, estos dos opuestos de transformación y propagación... Eh, pues convergen en la criticalidad que nos da este balance donde la información se propaga eh, tan rápido como puede. Eh, y pues bueno, esto también puede gener podría generalizar eh, cuatro leyes que Juan propuso en, en su libro de Investigations para, para las biosferas. Y pues bueno... Ya hemos visto ejemplos de estos con redes de aleatorias, en automatos también se observa, eh, y pues ya, ya lo mencionamos, ¿no? Eh, que la crítica es no, por, eh, algo necesario para, para la computación, para, para la vida. Después, eh, bueno, algo, algo más reciente que hemos trabajado que no he incluido aquí es la, la heterogeneidad, pero podremos ver esa heterogeneidad como cierto tipo de, de variabilidad o transformación. Entonces podemos asumir que también la información va a variar en distintas velocidades, digamos, a distintas escalas temporales, y pues va a tender a una heterogeneidad que pues va a ser la más apropiada para asegurar su propagación. Entonces, eh, pues es como decir que el, el mundo se está optimizando por selección natural constantemente. Eh, la ley de la organización de la información nos dice que la información produce restricciones que regulan su producción. Entonces, este, estas restricciones se pueden ver como organización. Eh, un ejemplo de esto es la vida que pues, organiza a su entorno y a sus componentes, El eh, término de autopoiesis precisamente se refiere a esto, para poder... Eh, regular su, su producción y su propagación. Y la información que está evolucionando, podemos decir que se va a autoorganizar para regular su, su producción de información, simplemente porque la información que tenga cierto control sobre su propio entorno y sobre su propia producción pues va a ser más apta para propagarse. Entonces, eh, la ley de, de la autoorganización de la información es otra tautología que nos dice que la información tiende a su estado preferido o más probable. Entonces esta ontología porque así es como definimos los estados más probables. Eh, Ashley ya decía que pues, si tenemos un, un sistema y tiene atractores, en este sistema dinámico pues se va a organizar hacia esos atractores. Y podemos decir que estos estados más probables van a ser los preferidos y esos van a ser los que se van a propagar. Y, pues, un ejemplo de formación de patrones que empezamos con un eh, estado que podría verse como aleatorio pero pues las leyes dinámicas del sistema se autoorganizan para que se observen patrones como pues, no sé, el, las manchas eh, en algunos animales o rayas en, en algunos animales eh, y también patrones en vegetación eh, en, en las dunas eh, en ríos eh, en fin, entonces, eh, digamos, el, el hecho que el universo no sea eh, ergódico ergódico eh, quiere decir que tiene la misma probabilidad de estar en cualquier estado, lo cual eh, sucede en termodinámica, eh, pues nos da esta, digamos, esta ley. En el sentido de que pues, va a haber estados más probables que otros. ¿no? Y eso también pues, está relacionado con esta idea de, de cumplimiento de simetría. Que, pues, un estado simétrico sería ergódico ¿no? Hay la misma probabilidad de ir a cualquier estado. pues vemos que en la mayoría de los fenómenos no hay la misma probabilidad de ir a distintos estados. Entonces, eh, pues esos estados más probables van a ser se van a propagar más, ¿no? Digamos, la información contenida en esos estados eh, se va a propagar más que los estados que no son preferidos. Y, y, bueno, aquí obviamente no hay ninguna voluntad de la información de ir a, a un es simplemente su, su transformación o su dinámica. Después, la, la ley de la potencialidad de la información nos dice que un agente le puede dar distintos significados potenciales a, a la información. Entonces, eh, por ejemplo, la misma información puede tener distintos significados, que es la policía. ¿no? Entonces, pues un banco puede ser en el que nos sentamos, o el que guardamos dinero, o donde hay muchos peces, o... ¿no el banco de Hungría? Bueno, ahí, ahí, digamos. Distintos significados para la misma palabra, ¿no? es polisemia. Y por otro lado, también distinta información puede adquirir el mismo significado, ¿no? que es la o, homonimia. Eh, entonces, eh, pues es básicamente que hay eh, sinónimos. Eh, y esto está relacionado a, a la transformación pasiva de información. Y. En, y pues básicamente un agente le puede dar significados nuevos a información que ya existe entonces esto digamos, está relacionado a la transformación de información pasiva pero pues nos puede dar siempre información nueva no siempre no eh, aún sin sin cambio en, en la información en sí y, por ejemplo podemos tener distintas descripciones de, de fotones ¿no? La ley de la percepción de la información nos dice que el significado de la información es único para un agente que la percibe en contextos que son únicos y que siempre están cambiando. Entonces, eh, va a haber distintos agentes, distintos contextos, distintos niveles de detalle eh, para la misma información. Y entonces eso siempre nos da un espacio para novedad. Y está relacionado a la propagación de la información, los estados preferidos van a ser los que se van a propagar. Y está relacionado con una, la llamada primera ley de la percepción humana, que dice que cualquier cosa que se perciba, se puede percibir eh, de un lugar situado de manera única, eh, entre todos los puntos de vista posibles. Entonces, como cada momento en sí puede ser único, en otras palabras, siempre podemos encontrar distinciones, eh, ...potenciales, pues siempre va a haber espacio para, para novedad. ¿no? Entonces, eh, pues el sistema inmune eh, constantemente está generando linfocitos T, eh, una variedad de ellos, y para poder detectar, eh, pues, eh, patógenos o partículas eh, ajenas al cuerpo que nunca han detectado y digamos cuando se detectan se eh, genera una señal para producir copias de, de estos linfocitos que pues, nunca eh, que reconocen cosas que nunca se, se habían reconocido ¿no? nunca se habían detectado entonces es como funcionan los sistemas en medio. ahora podemos ver que hay distintas escalas para la percepción de la información y pues vamos a ...requerir distinta información para distintas escalas. Entonces, mientras nos vayamos a escalas más bajas, vamos a requerir más detalle. Y esto va a implicar más información y va a ser más único, en el sentido de que si queremos describir a una persona en términos, digamos, a su nivel molecular, pues está cambiando constantemente, requerimos información eh, exorbitante... Tenemos la, la cantidad de moléculas y todas sus posiciones y momentos y las relaciones que hay entre sí. Pues no, no tenemos computadoras con esas capacidades. Entonces, puedo decir que, que va teniendo infinito, ¿no? Y siempre podemos agregar más detalles. En el sentido de que, ah, pues no nos vemos a nivel molecular, sino a nivel de partículas elementales. Y, y pues digo, la información tiende a infinito. Eh, por otra parte, mientras subimos escalas más altas. Eh, vamos a tener menos diferencias y vamos a requerir menos información. Esto ya lo hemos visto con el perfil de la complejidad a principios del semestre, donde escalas mayores, pues la información casi siempre va, va bajando para describir el mismo fenómeno es escalas mayores. En el sentido que en escalas mayores las distinciones ya no importan tanto. Entonces, por ejemplo, digamos, yéndonos al, al extremo gravitacional, cuando estamos estudiando la interacción entre dos cuerpos celestes, pues no nos importa eh, ni qué átomos hay en los planetas o en las estrellas, ni cómo están organizadas, ni si hay vida o no hay vida, o si hay eh, internet o no hay internet, simplemente nos importa la masa. Entonces necesitamos menos información para describir... Eh, una variedad mucho mayor de, de, de fenómenos. Entonces, eh, extrapolando esto, cuando la escala tiende a infinito, la información va a tender a cero. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esta escala infinito? Quiere decir una escala tan abstracta que se incluye todo. Pero si, si se incluye todo en una descripción, pues ya no hay distinciones. Entonces todo está contenido ahí y entonces no tienes información. Entonces, bueno, esto es... es está relacionado con la visión más alta, así llamada en la filosofía budista, y, y pues ahí no hay distinción que nos pueda decir que algo está bien o algo está mal, eh, porque ya todo está ahí. Y, pues bueno, eso en, en budismo se dice que, que, que lleva al eh, entender esta, esta visión más alta. porque Pues digamos un, un poco, citando a Nietzsche, es como estar más allá del bien y del mal. Eh, cuando ya no tienes esas distinciones, pues entonces todo es ¿no? ni bien ni mal, sino eh, pues, borras esa distinción, y entonces ya, ya no sufres por esas distinciones. Pero bueno, eh, siguiendo la ley de la crítica de información, los agentes van a tender a un balance de escalas. Eh, digo, porque podemos decir, si tenemos eh, por un lado escalas muy bajas con información infinita, y por otro lado escalas muy altas con información muy baja, ¿Qué escala es más útil para los agentes? Y, y pues, puedo decir que van a tender a una escala intermedia donde puedan predecir más con menor información. En el sentido de que si nos vamos a una escala muy grande, pues no vamos a poder predecir porque vamos a estar eliminando distinciones. Y si nos vamos a una escala muy baja, pues, vamos a requerir demasiada información y no necesariamente va a ser útil. Entonces, pues esta misma idea de que pues, un modelo debe ser lo más sencillo que se pueda, pero no más sencillo. Entonces eh, este balance, la información mínima para predecir lo máximo. Eh, y digo esto, esto va a variar y va a ser dependiente del contexto. Entonces eh, pues no, no hay así como que una escala óptima, sino que es algo que está cambiando constantemente. Bueno, eh, pues podemos utilizar todas estas Ley de la información para aplicarlas a la vida de la cognición. La vida pues es muy difícil de definir, eh, pero lo cual complica estudiar cómo es que evolucionaron los sistemas vivos de los no vivos. Eh, no sé, por ejemplo, tal vez en la secundaria les enseñaron definiciones de vida llamadas de listas de supermercado. Porque dicen, no, pues un sistema vivo es aquel que nace, crece, tiene un metabolismo, se reproduce y mueve. Pero siempre encontramos excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mulas no se reproducen. Entonces, ya no están vivas. No, bueno que, que no sea forzoso eh, se reproducirse. Pero pues luego hay ejemplos como las ranas que se congelan en el invierno y entran en criptobiosis entonces suspenden su metabolismo pero en la primavera se descongelan y reviven entonces pues estaban muertas o no eh, también pues no sé las esporas o estos de agua que, que también entran en criptobiosis cuando, cuando no hay nutrientes eh, pues esos están vivos o no eh, los virus también son algo intermedio entonces, eh, pues esas definiciones de listas de supermercado tienen, tienen ese problema, ¿no? Eh, hay, en biología, no sé, por ejemplo, Christian de Duve, que, que es un premio Nobel, eh, en uno de sus libros dice, bueno, pues la biología estudia a los sistemas formados por células, y ya. ¿Por qué? Porque toda la vida que conocemos de la Tierra está formada por células. Y pues esa es una buena definición para trabajar con la vida que conocemos, pero no es muy útil para entender cómo se originó la vida. Porque a final de cuentas, eh, pues una célula con la complejidad que eh, observamos en toda la vida de nuestro planeta, eh, pues nos surgió en un instante. Entonces todas las transiciones que fueron necesarias, eh, pues fueron graduales. Eh, o menos, la probabilidad de que se dieran la, todas al mismo tiempo, que hubiera un metabolismo y membranas y una estructura para transmitir información genética, todas al mismo tiempo, eh, pues es casi imposible. ¿no? Entonces, eh, pues hay distintas teorías de, de cómo se fueron combinando todos los mecanismos que, que observamos en la, en la vida actual. Y, y entonces, pues... Si queremos estudiar eso, pues esa definición de que la vida es lo que está hecho de células, no nos sirve ¿no? También, Así que, eh, si queremos estudiar vida en otros planetas, que tal vez no esté basada en carbono, que tal vez no esté basada en células. Si queremos estudiar eh, propiedades biológicas más allá de los organismos, en, en vida artificial, en software, en distintos sistemas, pues tampoco nos sirve. ¿no? Entonces, bueno hay distintos conceptos que, que se han propuesto, está el de autopoiesis, autonomía, individualidad, eh, pero pues a final de cuentas, parece que tenemos que abandonar una, una definición que nos dé una distinción eh, tajante entre la vida y, y la no vida. Entonces, eh, podemos definir algo, algo que llamo la razón de vida, que bueno, de, de la información viva, que es simplemente la información que se produce a sí misma sobre la información que fue producida por su entorno. Entonces, un sistema con una razón de vida alta va a producir más información de sí misma que la que recibe de su entorno. En otras palabras, produce más de sus propias restricciones, o sea, de su organización para regularse a sí misma. Y podemos decir que la evolución va a tender a información con razones de vida mayores simplemente porque van a poder propagarse mejor. Entonces, en este sentido, la vida sería algo esperado en el universo, no necesariamente con células, sino si hay las condiciones que permitan digamos, la, la exploración de variación y digamos, la transformación y la propagación de la información. Digamos, si tenemos el sustrato físico y químico que nos permita explorar eh, eso, pues entonces va, va a surgir la vida, independientemente de si está basada en carbono o, o en células. ¿sí? Bueno, eh, el martes ya hablamos un poquito sobre, sobre cognición. Eh, decíamos que un, un sistema es cognitivo si sabe algo. Y, pues, podemos decir que todos los agentes son cognitivos porque saben cómo actuar en su entorno. Eh, aquí de nuevo no tenemos una frontera entre los sistemas no cognitivos y los cognitivos. Si podemos definir distintos tipos de cognición, humanos, animales, plantas, bacterias, sistemas inmunes. Eh, sistemas vivos, eh, sistemas artificiales y demás. Y, y podemos ver que en la evolución va a haber un incremento en la complejidad de la cognición, pues simplemente por todas estas leyes que, que hemos ido formando desde eh, pues de primeros principios. Eh, pues agentes, que la información más compleja para propagarse pues, va a requerir agentes más complejos y pues esto implica una combinación eh, más, más compleja. Bueno, hay, hay muchas cosas que, que se pueden extender, eh, se pueden hacer simulaciones para probar estas eh, leyes de la información, eh, hacer una descripción termodinámica en términos de información, aplicarla a la economía, lo cual podría ser... Eh, útil porque a final de cuentas muchos de los modelos económicos que, que se manejan en la actualidad pues fueron propuestos en la era industrial donde el valor de un producto pues estaba correlacionado con el trabajo necesario para producirlo. Entonces más o menos se cumplían las leyes de conservación de, de la materia de energía eh, porque pues el valor de la mayoría de los productos, eran materiales o energéticos. Eh, pero pues en las últimas décadas, cuando más y más la, la economía está guiada por la información, lo vemos en las compañías más ricas del mundo, todas son compañías de información, eh, Apple, Google, Microsoft, IBM y más eh, pues no necesariamente hay conservación de la información, ni, pues vemos ¿no? que eh, se puede crear una canción, una pintura, un, una obra de arte, y pues el valor eh, no depende necesariamente del esfuerzo dedicado para producir esa información. Entonces, pues no hay una conservación de... Así como no hay una conservación de la información, en la economía no hay una conservación del valor. El valor se puede esfumar como hemos visto en semanas recientes en las bolsas del mundo. Eh, y de la misma manera se puede crear. Entonces, eh, sería interesante aplicar de manera particular a la economía actual eh, estas ideas de, de, de información y, y ver si esto nos permite entender un poco mejor eh, pues, los mercados globales. Bueno, también se puede aplicar a teoría de juegos, a filosofía, a ética... Considerando todas estas presuposiciones, pues cuál es la manera correcta de, de actuar en la sociedad. Eh, también la filosofía budista, eh, donde la información objetiva, la gente que la percibe sería el sujeto y la acción de hacer el significado, se considera que no, no se pueden separar. Eh, bueno, por ahí tengo un texto del, del año pasado, donde, donde expando sobre esto. Y bueno, eh, las conclusiones, estas leyes tentativas son para describir la evolución a todas las escalas, no es decir epistemología y no ontología, distintas descripciones pueden ser útiles para distintos propósitos, y pues aquí es tratar de, de tener una descripción única que pueda ser aplicada a la evolución de la complejidad, incluyendo los sistemas vivos y cognitivos, y... Digamos, no reemplaza otras descripciones de eso, de, es Y podríamos decir que la información se puede usar como un lenguaje común a través de, de disciplinas. ¿no? Eh, bueno, eh, si hay preguntas, nada más para las próximas clases, eh, comentar este artículo sobre de artificial, también ah, avances de proyectos. Eh, no sé preguntas yo tengo una pregunta buenos días a todos Gracias. este mi pregunta es si, si tú conoces esta teoría que tiene precisamente Stephen Wolfram que es cómo tratar de modelar la física a través de pues de cómputo no y, ¿Y cómo la computación puede aportar hacia una teoría universal de la física? Sí. Eh, bueno, Wolfram, eh, tal vez lo conozcan, fue eh, bueno, un niño prodigio eh, y... Desde muy temprano se interesó en automatas celulares, entonces pues ha sido de las personas que han aportado más automatas celulares. Eh, hace casi 20 años eh, publicó un, un, un tabique, que pues, New Kind of Science, eh, que pues, compiló resultados que, que había juntado durante 10 años. Fue un poco criticado en círculos académicos pues, porque no fue evaluado por pares y no lo había compartido y luego no da crédito a otras que desarrollaron parte de lo que él presenta. Pero en fin, eh, él, él, bueno, desarrolló matemática y pues tiene su empresa y, y tiene Wolfram Alpha y le da servicio a Civi eh, para que responda a distintas cosas. Entonces, como que tiene su propio negocio. Y ese negocio le permite hacer investigación sin responder a, a comités ni eh, pedir cursos a Conacyt ni nada de eso. Entonces, no pues tiene ventajas y desventajas que esté aislado y haga lo que se le antoje. Eh, entonces, en este libro, New Kind of Science, eh, algo de lo que presenta es que, por ejemplo, bueno básicamente lo que explora es el universo de programas computacionales simples. Entonces, así como se pueden explorar distintos autómatas celulares o distintas máquinas de Turing simples, se pueden definir muchos programas simples y después ver qué capacidades tienen. Entonces, eh, algo que también había hecho es eh, pues explorar distintos sistemas de teoremas que, en los cuales puedes basar la aritmética. Y usando métodos computacionales para explorar estos sistemas de, de axiomas, encontré uno que solo es un axioma y con ese axioma puedes basar toda, toda, toda la aritmética. Es un axioma, axioma horrible, ¿no? Entonces, las pruebas, me imagino que sería muy complicado. ¿no? Pero, pues, muestran que con un solo axioma puedes derivar toda la aritmética, lo cual pues, es interesante. Y decía que le interesaría explorar este espacio eh, computacional para encontrar eh, pues el universo en el que estamos. Entonces, eh, se pueden codificar así como distintas reglas para distintos sistemas de cómputo, pues puedes codificar distintas reglas para distintas físicas, podemos decirlo así. Y en las exploraciones iniciales que compartí en un texto hace ya varios años, eh, pues decía que no, no había así como que un número infinito de clases de universos que, que hubiese encontrado. Entonces, que esperaba encontrar eh, pues la, las simples reglas que produjeran eh, lo que observamos en nuestro universo. Y pues algo que cuando mencionó esto, eh, pues yo y otras personas le cuestionamos, era que, pues, aún si encontrara, pues, no sé, a nivel de partículas elementales, las leyes, pues computacionalmente, ¿cómo iban a surgir otras escalas de mayor complejidad? Y, y pues como que dijo, ah, pues no, eso, eso no importa, eso va, va a surgir, ¿no? Y pues sí, importa, sí, sí, porque, eh, pues, digamos, no sé, sea, tomando la analogía del, del juego de la vida, ¿no? que digamos, también acaba de fallecer John Covey, del juego de la vida, donde pues tienes tus reglas, que pues, serían como las leyes de la física, y pues después tienes deslizadores, y esos deslizadores los puedes combinar para hacer circuitos y demás. Eh, todas esas estructuras de mayor escala pues no surgen por sí mismas. Eh, nosotros las usamos y las construimos, más bien de arriba hacia abajo. Entonces, tener un sistema computacionalmente sencillo donde tengas esa variedad y esa selección de, a distintas escalas, pues es algo que no se ha logrado hacer ni Wolfram ni nadie. Eh, es lo que se conoce como eh, Open ended Evolution, eh, eh, Evolución Abierta. Y en la comunidad de vida artificial ha habido pues, tra trabajos interesantes. Déjenme compartir. Eh, Tim Taylor ha sido uno de los que... Ha estado más activo en esto. Eh, y... Creo que es este. A ver, les comparto este... que es evolutionary innovations and where to find the roots to open in the evolution and natural and artificial systems. Digamos, este es un problema abierto, ha tenido avances, entonces, pues, es algo interesante que tiene que ver curiosamente con, con complejidad, entonces, de hecho, un estudiante... de doctorado en computación eh, aquí les mando este tal vez no tengan acceso pero si alguien le interesa que se, se les mando mm. Entonces, bueno, en este artículo se, se demuestra que para tener esta evolución abierta, o paréntesis de evolución, se necesita tener irreducibilidad. Entonces, en otras palabras, quiere decir que el, el problema del alto de Turing está relacionado con esta de la, de la evolución abierta. Entonces, si un sistema es decidible, eh, no, no va a ser abierto. Es, es algo interesante. Eh, No, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Ah, sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ah, estas, estas reglas que escuchamos podrían formalizar una teoría que es de los años 70, de la memética propuesta por Richard Dawkins, que ha sido muy criticada por los principalmente por los antropólogos, porque aparentemente entender... En la, la cultura como, como patrones vivientes pues sí. le quitaría el, el sentido a, la, a los propios sujetos pero al escuchar este estas leyes podría en realidad formalizarlo podría ser sí, sí digamos la, las ideas de Dawkins eh, también caben en, en esta descripción digamos eh, su libro el egoísta pues da una descripción de de evolución biológica y al final eh, pues introduce de hecho el, la palabra meme eh, como una unidad de información que se propaga eh, socialmente o culturalmente. Eh, y entonces pues de hecho había hasta hace algunos años, o sea hace 20 años eh, había un pequeño campo que se hacía llamar memética, y como genética eh, pero pues como cre creo que ya no es tan popular, o, o tal vez simplemente no he escuchado al respecto. Y así como hay algoritmos genéticos, eh, alguien propuso, bueno, Natalia Krasnabor eh, propuso algoritmos meméticos. Y digamos, eh, pues son analogías interesantes en el sentido de que sí hay eh, pues similitudes entre la genética y la memética, pero hay otras cosas que, que sí son diferencias importantes. Eh, entonces pues qué tan útil es para no sé, antropología por un lado, en un extremo y mercadotecnia en otro extremo todo lo que cae en medio eh, estudio de la memética independientemente del nombre que le pongamos eh, pues creo que sí es valioso entender cómo es que la información se propaga culturalmente y socialmente ¿no? eh, cómo es que decidimos una cosa sobre otra cuando no necesariamente es la, la mejor opción. Eh. Sí, una, una de las críticas, este, pero igual yo estoy del lado de Daniel Dennett, que explica la conciencia, es, él sostiene que la religión no es más que una replicación de memes, pero obviamente a los antropólogos esto no le gusta, pero, pero se podría formalizar y ver que sí es así. Sí, eh, hay un libro de David Sloan Wilson que se llama Darwin's Cathedral, que plantea que las sociedades con eh, las sociedades con religiones que ayudaban a regular sus interacciones, digamos, sus conflictos sociales, pues eran más aptas que las que no. Entonces, eso hizo una selección positiva para la cierta bueno, para las religiones que tenemos ahora, eh, lo cual tiene sentido, ¿no? Si, supongamos que hay una variedad de religiones y pues hay unas que son más aptas, bueno, que le dan mayores beneficios a las poblaciones que las adoptan, y pues esas son las que van a perdurar. Eh, bueno, hay, hay un estudio reciente, que, de hecho, dice esto, y dice que es al revés. ¿eh? Se, se tenía la idea de que las sociedades complejas fueran de cierto tamaño, no sé, ciudades de más de medio millón de habitantes, <coughs> perdón, no ciudades, sino civilizaciones de más de medio millón de habitantes, pues necesitaban una... Una religión moralizadora. Entonces, que dioses dijeran, tienen que hacer esto y si no, se van a ir al infierno o, o va a pasar algo. Eh, para manejar la complejidad de las sociedades. Y resulta que es al revés. Eh, en cuarenta y tantas civilizaciones que, que estudiaron, eh, primero llegaron a tener cierto tamaño y después generaron eh, religiones moralizadoras. Y, y de hecho, con un retraso de unos 500 años promedio que, que se repite para, para distintas culturas en distintas partes de, del mundo y en distintas épocas. ¿Cuál es el estudio? Eh, es de Peter Turchin. Eh, ah, sí, te estudia complejidad, creo, ¿verdad? De Cleodinámica. Sí, Ah, sí, el, el que estudia los ciclos de, de secularidad. Oh, exacto, sí, tienes razón. Sí, eh, ¿tiene, tienen un sitio que se llama, eh, ¿cómo se llama la diosa egipcia de la historia? Criodinámica, ¿no? No, yeah. oh, es uno más reciente, es un proyecto internacional. Oh, ya. Yeah. Eh, ahorita, ahorita, ahorita se los encuentro. Eh, Sessions, aquí. Entonces, Peter Turchin coordinó con varios historiadores eh, un, una base de datos de historia global. Entonces, eso les ha permitido uh, utilizar ciencia de datos en la historia. Sí, De bueno esta publicación. Eh, a ver si la encuentro. Aquí está. Eh, entonces, las sociedades complejas preceden a los dioses moralizadores a través de la historia mundial. Sí, muy interesante. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya nos pasamos un poco. En... Pues, sigan avanzando con las tareas y sus proyectos y nos vemos el martes.